a todos, un saludo, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, esta vez escenario dominación suecia, de 73 vamos a salir con el bmp parece que la cosa amenaza lluvia. Venga, empezamos, arranca BMP. Bueno, partimos desde, desde abajo, desde la zona izquierda. Venga, bajaditos nuevos que salen hacia la zona A. Venga, ponemos segunda, como siempre digo, y vamos acelerando. Venga, cogemos velocidad. Disparados hacia. Venga, rapidito, 35, 46, vamos terminando. Así como haya manera de perder velocidad. Son unos segundos que pueden ser o no vitales en su momento. Esperemos que este no sea el caso. Vamos repito hacia compañero ese antiaéreo ZSU. Va a ser el primero en llegar. Venga. Vamos juntitos. Ahí. No, venga, perfecto. ¿Qué pasa? Nadie. Hasta este que no sé, la gente con este diario le da por pegar tiros a todas horas. Venga, conquistada la zona. Venga, tiramos humo. Botecitos de humo. Disparos hacia adelante los botes de humo. Como comenté en el vídeo anterior. A ver qué hay por ahí. El Ah, se acaba de esconder uno. Hay uno ahí, venga, vamos a marcarlo. Crees que no te he visto, pero estás ahí. Pues sí, hoy se acaba de asomar uno. Pues lo dicho, este si sí dispara sí dispara los botes, digamos hacia adelante, que es la mejor opción. Como el 34-100 Venga, este está a punto de salir. Quizás me esté viendo. Venga, me escondo un poco. A ver ¿Quién es el pájaro? Venga, ahí sale. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? Tiger. ¡Ah! Pero si le he dado al depósito. No, mejor, tío. Venga, mi compi está por el, por el otro flanco. Venga, a ver si entre los dos podemos distraer. A ver, a ver, a ver, vamos. Venga, compi. Tú por ahí. Yo por aquí. Cómete. Vamos, rápido. Venga, impacto. Vamos, rápido dispare tú también venga a no ver si nada vamos venga venga necesitaba dispararle un misil pero nada venga vamos tírale el cañón destrozado bien perfecto por el lateral muy bien nos bueno, ha costado casi nos revienta los dos Vaya, mi compañero ha caído. Tengo ahí visita. Ha caído mi compañero. Pues soy el único aquí en la zona. Venga, yo reparando. 16, 15, 14. Vamos rápido. A ver quién sale. Capturan C. Nosotros capturando B. Sigue lloviendo. Pero bueno, aquí dentro nos empujamos. Venga, nos quitamos de medio rápido, ya hemos reparado. Parece que estoy solo. Y digo parece. Lo parece. Lo parece. Venga, ya tengo artillería. No a ver, el bote de humo, venga. Poco a poco recargando. Paciencia. tanque lo único que le falla para para mi opinión bueno el blindaje es escaso ese tipo de vehículos no puede tener mucho blindaje pero el ruido es es excesivo hay tanques pesados bueno quién ha reado de mi compañero tiene que estar por ahí a ver a ver a ver está muerto eso está muerto bueno, pues se han, se han matado mutuamente. Nos quitamos de en medio. Alguien vendrá a conquistar A y le estaremos esperando. A ver, cuidadito por aquí. Venga, salimos. Eh, bah. Bah, ¿Qué es esto? Leopard, venga vamos. Venga, misil, ahí va. Venga, estupendo. Demonios. No me Pero menos mal que ya apuntaba por ese lado. Venga, vamos. Vamos a escondernos aquí detrás de estos depósitos. Me han caído dos. Esta zona. Venga, aquí. Vamos a reparar el dañito que nos ha hecho el Leopard. Nos si se hemos, así, la victoria será hemos escapado de milagro. No, porque no ha, llegado, no ha llegado a dispararnos en ningún momento. Directamente le he dado, y le he vuelto a rematar con el misil. Incluso todavía me dio tiempo de dispararle a otro proyectil. Pero él no llegó ni a disparar. Si no, esto, esto es una lata de sardinas. Esto no, no tiene ningún blindaje. Bueno, hemos reparado. Paramos el motorcito, como acabo de hacer. Y a hacer oído Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Bueno, venga, arranco, me muevo Aquí no me gusta, este sitio no me gusta Venga, aquí los depósitos están de lado Un poco más anchos y parece que así me escondo mejor Venga, si vienen, vendrán por ahí, por la zona de la izquierda o enfrente Espero que no vengan por ahí detrás. Paciencia. Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona. Bueno, las tres zonas son vuestras. Estupendo. Bueno, ese avión me acaba de disparar. Por ahí. Posiblemente se acerque a alguien. Silencio, solo se oye el avión y la lluvia. Ahí soy algo, parece que sí. Ahí está, por ahí sale. Venga. Esperamos. 250 metros, me sobra. Si yo pille B lateral, mejor. Que es que es un Tiger. Venga. Ahí está. Perfecto. Pobrecillo. Muy bien los objetivos terrestres destruidos se ayuda con el tercero estoy llamando mucho la atención venga a ver si viene alguno más esto está casi ganado ¿Fuerzas aliadas han tomado una zona. y esto tiger 2 joder dónde estaba tío ahí al lado Bueno. Me ha aplicado la misma medicina que yo antes bah, confiado, me tiene que haber quedado en ese sitio Bueno, ya le había visto el disparo Así que ya se olía que había por ahí alguien Y el ruido de mi BMP Vamos, cualquiera que juega World Thunder Lo conoce perfectamente, venga, salgo con el IS-2 Aunque ya no sé yo si me va a dar tiempo Nada, mojar un poco el tanque quizás No creo que me encuentre a nadie, estoy muy lejos y esto ya está casi ganado venga vamos a defender el punto A es un tiger el que me ha matado un tiger en la zona a. está todos muy lejos también Parolitas. venga esto está terminado la pues sí, cerca, misión cumplida Cuarto en el equipo Ha una pena que me mataran al final Pero bueno, esto es, esto es War Thunder Venga, vamos a ver la recompensa Lo que nos encontramos Misión cumplida, cuarto 12.674 Dos objetivos, tres de destruidos Hombre, avances en la investigación del BMP. Bueno, pues terminamos de comprar las mejoras. Venga, ya vamos a por las ópticas. Venga, aquí, la visión nocturna. Ópticas mejoradas, conseguidas y vamos a por la visión nocturna. Listo, pues nada, muy bien, fin, avanzamos. Sin más, ya me despido y os comento que abajo, como siempre, tenéis el enlace en Discord para uniros al al escuadrón ibis, para los que queráis jugar en escuadrón y os dejo el enlace en twitch del canal de nuestro amigo Draconianus donde los jueves hacemos directos 8 y media hora española aquí en World Thunder así que animaros sin más me despido y como siempre digo nos vemos en un próximo